Hola, bienvenidos a este nuevo video de Excel Mi Apps. Hoy les traemos otra interesante mini aplicación Se trata de rellenar formularios web desde Excel con Visual Basic for Applications eh, Como siempre para comenzar vamos a ver un ejemplo y cómo funciona Aquí tenemos un formulario armado aquí con celdas de Excel donde tenemos tres valores el primero, es, fíjense que es el nombre de una página el segundo es un nombre y un apellido y un botón que se llama buscar eh, como siempre eh, este video corresponde a un artículo del blog en el blog encontrarán más detalles acerca de esta minificación y les muestro la página y aquí en la página están todos los detalles de la misma aplicación a modo de resumen vamos a ver cómo funciona vamos a apretar buscar y fíjense que se va a abrir una página de Internet Explorer, en este caso de Microsoft Edge que es el reemplazo de, del Internet Explorer y como ven en esa página había un formulario donde estaba nombre y apellido, se autorrellenó e intentó darle Next Step en este caso, o Sign Up, o Submit, o Siguiente. Como los datos no están totalmente completados, no se pudo ejecutar la acción, pero lo intentó. Eso lo hicimos a través de este formulario. Ahora vamos a pasar a ver el código el código está, lo podemos ver directamente acá en la página, o en el artículo, fíjense que es muy simple, se trata de, abrimos un objeto de Internet Explorer, navegamos sobre una página, luego, mediante estas sentencias, utilizamos este elemento, o este este elemento de código que se llama GetLementById y lo que hacemos es con este elemento, fíjense, le damos las órdenes en este caso le decimos que el valor GetLementById FirstName o sea el primer nombre sea igual a Juan que el apellido sea igual a Pablo y le decimos que busque el botón Submit en este caso y genere el clic luego hacemos la ventana visible, este código, como ven que es muy fácil, hace esto, lo que vimos recién. Ahora, lo más difícil de esto, de interpretar, es los elementos para escribir el código, que vimos que es fácil, pero como pueden existir gran variedad de formularios, les vamos a enseñar cómo. de aquí las variables son estas, Fíjense. first name, last name y submit word cómo hacemos para detectar esos elementos en la página web, vamos a actualizar esta página y vamos a mostrar cómo, es muy simple, vamos a usar la herramienta de desarrollador que tiene, fíjense, herramienta de desarrollo que tiene el explorador y dentro de esas herramientas existe esta, fíjense que dice seleccionar elementos, con eso aquí seleccionamos el elemento y nos da las propiedades fíjense que el input que seleccionamos se llama first name el segundo input que seleccionamos vamos a seleccionar con esto, se llama last name y vamos podemos seguir investigando con lo, el resto de los inputs por ejemplo ese que se llama email address pero vamos a ver el último elemento que nos interesa para este ejemplo que es el SubmitButton que es Next step. en este caso y que submit button submit SubmitButton es la variable, son estas variables que tenemos aquí es decir, por cada elemento dentro del formulario web vamos a tener una variable que la escribimos aquí y luego, si en el caso de text box podemos directamente decirle qué valor toma la variable en este caso lo que dice, lo que dice la, en la celda de 7 que que es un nombre lo que dice en la celda de 9 que es el apellido y en este caso como es un submit button y una de las propiedades o eventos es click entonces eso es todo luego con, este, con esto hacemos visible el formulario lo vamos a probar otra vez para que vean cómo funciona vamos a cerrar esto fíjense presionamos aquí buscar y nuevamente se abre la ventana del explorador y intenta rellenar el formulario que por supuesto como no lo llenamos completamente no va, nos da un error tienen que recordar que muchos de muchos o la mayoría de estos formularios web ya tienen un anti spam incluido que quiere decir que se controla si se verifica si no es una máquina que enraya el formulario y que tienda submit por lo que siempre puede haber un captcha o algo que impida hacer la automatización sin embargo podemos encontrar algunos formularios en que todavía se puede utilizar este método para una herramienta más de nuestras mini aplicaciones espero que les haya gustado eh, visiten el blog que aquí al artículo y están todas las impresiones de pantalla y todos los detalles de esta mini aplicación. Hasta la próxima. Saludos.